Hola amigos de todo América Latina, mi nombre es Dr. Neroso Villarreal. Y les quiero hacer la invitación a hacer un pacto con mi Señor Lucifer y hagan parte de la hermandad de esta gran logia luciferina Semillas de Luz Universal. Esos, esas personas que ustedes ven aquí presentes ya están pactados con mi Señor, ya hicieron el pacto, ya cristalizaron sus sueños, ya viven de una manera totalmente diferente. Y usted puede ser el próximo. los ya desde cualquier parte del mundo. Y no responda nada por redes sociales. Recuerden, atrévete y déjate sorprender.